A ver, eh, tradicionalmente vamos a aprender, eh, espérate, voy a mover un poquito esto para que se vea un poquito más claro con la luz, porque tengo luz del día. Entonces, tradicionalmente aprendemos el acorde mi mayor, ¿vale? Pero por ejemplo vamos a cambiar a fa, y tengo que hacer todos estos movimientos. Tengo que, que poner la cejilla, y aunque realmente estos, dos, estos tres dedos... Eh, quiero decir, la posición es la misma, ¿vale? solamente tengo que poner la, la cejilla. Me obliga a cambiar todos los dedos de sitio. Este que está aquí, ahora lo tengo que hacer de barra, con lo cual este tiene que estar aquí, este aquí y este aquí. ¿vale? Esto está muy bien, esto es una maravilla y, y se trabaja mucho y tal. Pero es más fácil y más efectivo aprender el acorde mío, así. ¿Vale? Es decir, en vez de ponerlo así, lo vamos a poner así, es decir, eh, corazón en la, en la, cuarta, en la quinta, eh, meñique en la, en la cuarta, y eh, este, es, este es el anular, ¿no? Sí, el anular en la tercera. ¿Por qué? Porque ahora cuando tenga cuando toque Fa voy a hacer esto. Esto simplemente lo muevo para abajo. más fácil, ¿vale? Incluso me permite usar el lugar para poner esta, esta cosa aquí si no, si me hace falta, ¿vale? Esta es una opción, por ejemplo, también pasa con el acorde sol. Así es como lo aprendemos tradicionalmente o así, ¿vale? ¿Vale? Entonces yo estoy en sol, y ahora voy a cambiar a dos y tengo que cambiar todos los dedos de posición, ¿vale? Tengo que este que estaba aquí, ahora lo tengo que poner aquí, perdón, aquí. Este lo tengo que poner aquí y está aquí, ¿vale? Perdón. Entonces, en vez de aprender el acorde solo así, lo vamos a aprender así. De manera que cuando tenga que cambiar a Do, solamente tengo que mover un cuerda hacia abajo. En realidad, esto no es Do, esto sería el Do con la novena añadida. El Do sería así. Pero en cualquier caso, lo que hago es mover estos dos y añadir este. Si quiero esto lo puedo dejar. ¿Vale? De manera que tendría Sol, Do, Sol, Do. Y lo mismo con el Fa. El fa si tengo que cambiar ahora Fa, simplemente puedo aprender, hacerlo así, que no es difícil, ¿vale? porque en realidad el dedo de referencia lo mantenemos, pero incluso más fácil es hacerlo así. esta sería una de las opciones otra opción eh, utilizando el sistema este famoso cajet vale nos aprendemos las diferentes, por ejemplo, esto, esto es Do, esto es Re, esto es Mi, esto es Fa igualmente esto es Re esto es Mi esto es Fa, pues lo mismo, si tengo que cambiar por ejemplo de Re a Mi una de las opciones, en vez de hacer todo este movimiento de dedos, es hacer esto otra inversión, no suena igual, ¿vale? Pero también nos puede ayudar eh, a... Nos puede ayudar a, a simplemente a no, no minimizar, a minimizar todos los, los movimientos. No tengo que, que, que mover nada, simplemente deslizar. ¿Vale? Y lo mismo podemos hacer con... Estábamos aquí en mi, mi, y esto ya lo sabéis de sobra. Fa, Sol, solamente deslizo. ¿Vale? Pero sobre todo esto, esto, estos acordes, que tengo que cambiar muchos dedos, esto sería tradicionalmente, pues si cambio un poco la manera de ponerlo el, el, el, el, el acorde originario, el primero, se puede hacer el cambio muchísimo más rápido. Bueno, y ese era el vídeo.